Junior Ortiz es un travesti que labora en las inmediaciones del mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Denunció este lunes que fue herido de dos estocadas, supuestamente por un hombre que se negó a pagar los servicios sexuales. Hecho ocurrido a la noche del domingo en esta localidad. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. Eh, yo estaba ahí, por el mercado. Yo trabajo por ahí, de noche, como travesti. Y salí con un cliente, no me quiso pagar, forzajeaba mi cosa y él me dio la puñada con un cuchillo. Yo le quité el cuchillo, pero no podía tirarle porque sentaba, y él se mandó y se fue. Yo lo conozco, si sí lo veo, pero no sé ni dónde vive ni nada de eso. ¿Anteriormente ustedes habían salido? No, primera vez. ¿Por qué entiendes tú que te propinó las heridas? ¿Por qué? ¿Por no pagarte? Ajá, por eso, porque yo me incomodé pues, Porque no me quería pagar Y ella me hecho mi trabajo Y él me cubrió por eso ¿Escómodamente cuánto tú cobras por, por esa labor? Dependiendo No, ellos no me va a mi eh, Dependiendo Mil pesos, así ¿Qué tú exiges sí, en este caso? No, yo no puedo decir entonces porque si no conozco a la persona ni la ni no dónde lo voy a buscar. Y por ahí yo no vuelvo más allá y eh, tampoco va a ir para ella sabiendo lo que es Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.